Estás en ideas y arte con Betina. Amigos, en este video les voy a enseñar a hacer esta idea que hice con cuatro tubos de papel higiénico. Es una decoración que se hace súper fácil. Vamos a utilizar cuatro tubos de papel, dos palitos de madera balsa de un centímetro, tela polar o pañolensi. Vamos a tomar este tubito y lo vamos a aplanar vamos a medir en este lado un centímetro y doblamos así al doblar queda el otro lado listo para ayudarme con la regla nos quedarían así los dos lados y vamos a hacer lo mismo con este tubito nos quedaría así, estas partes las vamos a pegar que por lo general se despegan cuando hacemos estos fiebres nos quedarían así Ahora con estos dos tubitos vamos a aplanarlos, voy a hacer el quiebre con la regla para que quede mejor, voy a buscar acá la mitad y vamos a trazar dos líneas para formar un triángulo. O sea el arbolito y vamos a cortar así no lo vamos a cortar del todo sino que lo van a hacer así hasta esta parte así así nos quedaría voy a encocar acá un poquito el tubo y voy a pegar ahora con silicona caliente las puntas nos quedarían así ambos triángulos o ambos arbolitos ahora voy a utilizar icopor de 3 centímetros de espesor voy a tomar este arbolito y voy a trazar esta parte inferior que sería para hacer la base de ambos arbolitos vamos a cortar nos quedaría así vamos ahora a cortar en la mitad y voy a utilizar ahora pintura acrílica color blanco y vamos a empezar a pintar así lo estoy haciendo con una esponja que es como más práctico y se hace más rápido lo hacemos por ambos lados y con el pincel pintamos la parte interior. Vamos a pintar también la base de los árboles. Terminamos de pintar todo. Nos quedarían así. Voy a utilizar ahora y copor de 1.5 centímetros el ancho ya es el de la cajita, que sería para pegar en esta parte. Corté cuatro partes, dos para cada cajita y vamos a pegar así dejamos secar bien, vamos a pegar esta parte pueden hacerlo también con silicona caliente porque pega más rápido voy a ayudarme con este pincel para cuadrar esto aparte bien bueno ahora vamos a tomar los dos palitos de balso corté este más pequeño y vamos a tomar estas partes por el palito de balso y vamos a repasar así esta partecita así voy a acercar para que aprecien mejor y vamos a cortar con cuidado esta parte que no lo vamos a dañar y sacamos así con el mismo bisturí este ya lo había cortado vamos a tomar cada palito este es el pequeño y vamos a pegar igual este grandecito y pegamos acá Amigos recuerden compartir este video con sus amigos Bueno ahora vamos a hacer lo mismo con estas partes que ya teníamos cortadas Bueno yo tomé este palito pero es igual tomar cualquier cualquiera de los dos porque igual tienen la misma medida Y vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar Lo hacemos con el bisturí y sacamos esta partecita sin llegar hasta el fondo, o sea que no quede hueco yo tenía esta red dorada, vamos a forrar los arbolitos, este lo voy a forrar con esta red pero ustedes, ustedes pueden utilizar tela navideña que hay muy bonita, tela polar, como deseen ahora vamos a pegar Lo voy a pegar si lo van a forrar con telas de colores no hay necesidad de pintar el arbolito blanco o sea el triángulo blanco ahora voy a utilizar tela de yute para forrar este este pues no había necesidad de forrarlo de blanco porque te hubiera quedado bonito dejarlo café pero no, no, no tuve que como la precaución pues de no pintarlo o sea no hay necesidad de pintar este si lo van a forrar con tela de yute bueno ya voy a empezar a pegar ya corté todo lo que me sobraba y ya terminamos así de forrar esta partecita de acá el Inferior, no la voy a cortar del todo, la voy a dejar así. Voy a terminar de pegar, nos quedaría así. Bueno, ahora voy a aplicar silicona líquida en esta parte para pegarles a los arbolitos esa basecita o para tapar esta parte también la pueden forrar si desean, yo no la forré, pero pueden forrarla no lo hice porque igual no se ve pegamos esta otra voy a utilizar millare navideño que sería para decorar los arbolitos a esta le voy a pegar millare dorado, venden muchísimos adornos o cintas para decorar y a este le voy a pegar esta que me parece también muy linda que tiene los tres colores navideños, el verde, rojo y dorado esa parte que les mostré es porque la dejé así destapadita, o sea la que dejé así es con flequitos ahora voy a, vamos a pegar acá los palitos, este es el más pequeño y este es el más grandecito, el más larguito quise hacerlo así para que quedara un arbolito más pequeño que otro nos quedarían así vamos a tomar ahora estas partes y voy a colocar dentro piedra lo hago para que las cajitas queden pesaditas y se puedan sostener aplicamos silicona líquida y pegamos yo sé que estos arbolitos van pegados de una base y de pronto dicen no, pues eso se sostiene en la base, no pero es mejor que lo sacamos así con las piedritas, nos quedarían así bueno, ahora voy a utilizar cordón de yute, esto es para la decoración estos son cordones metalizados foamy dorado Perla sticker, estas las consiguen en Dollar City, son muy económicas, son media perla. Tela polar, paño lenzi, rojo y verde. Y limpia pipas. Igual, como les digo, pueden utilizar cualquier telita navideña. Va a tomar esta. Esta mide 4 centímetros por 6 centímetros, se me olvidó decirles. Y vamos a tomar la limpia pipas y vamos a, a armar así el moñito. Miren qué fácil. Ahora vamos a tomar el rojo y hacemos lo mismo. Con esta tela polar vamos a cortarla así. Que quede más o menos de un centímetro y medio cortamos esas tiritas y con el foamy dorado vamos a hacer una estrella bueno una estrella no esta estrella la cortamos y vamos a trazar otra igual quedarían cuatro o serían cuatro vamos a tomar ahora las tiritas de tela polar roja y se la vamos a pegar a este arbolito, acá en esta parte igual la verde los pasos que yo estoy haciendo con este arbolito, los hacen también con el otro, es para que el video no quede tan largo, porque igual está muy largo el video, vamos a enrollar acá cordón dorado y al arbolito al otro que tiene la tirita roja le vamos a colocar en esta parte donde estoy colocando el cordón dorado eh, cordón de yute bueno nos quedaría así este ahora para esta parte yo corté en foamy jo, jo, jo para decorar esta parte les cuento que también pueden pegar una imagen de un Noel o de un muñequito de nieve que se vería también hermoso, nos quedaría así, en esta parte voy a pegar el millareo la cinta decorativa y al otro arbolito que no estoy mostrando el paso a paso van a pegarle cordón de yute para tapar esa parte bueno, ya teniéndolo acá pegadita vamos a tomar el cordón dorado y lo vamos a envolver así en este moñito y vamos a hacer un nudito, aplicamos silicona caliente y pegamos acá en, en todo el medio en esta parte voy a tomar la perlita yo tomé dos, pero habían podido utilizar una claro que aquí también pueden utilizar una perla normal solo que yo en este, en este momento pues en este momento es que hice el video lo que lo grabé no la tenía y voy a pegar acá el cordón así de nuevo voy a aplicar silicona caliente y pegamos esta perlita acá también voy a aplicar silicona caliente y pegamos y ahora vamos a pegar la estrella, lo hacemos así. Aplicamos ahora silicona líquida, pegamos acá, caliente y terminamos de pegar. Nos quedaría así el arbolito. Bueno, acá como les dije, eh, hacíamos los mismos pasos, no sino pegarle la estrellita. que es hacer lo mismo, miren que es lo mismo que hice con el otro árbol y en esta parte vamos a escribir Merry Christmas, se dice así, no, no sé pronunciar como muy bien o pueden también escribir Feliz Navidad, lo que deseen al moñito como pueden observar le amarré o lo amarré con cordón metalizado verde y rojo voy a hacer dos rayitas acá y voy a pegar así este sí lo vamos a pegar diferente, lo pegamos en los dos lados miren que esta idea queda toda linda y quien va a pensar que es con tubo de papel y vamos a pegar dos perlas bueno ahora voy a utilizar dos bases para torta, estas miden 17 centímetros de diámetro y vamos a pegarlas así, Esta es en icopor y la otra es dorada y plateada, ya escogen el lado que deseen porque siempre vienen así o si no la pegan simplemente con la de icopor si no encuentran esta metalizada la pueden forrar y pegamos los arbolitos Y así terminamos este video. A mí personalmente me encantó cómo quedó este video porque en realidad quedó precioso. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.